Presidente Jauná, ministro Jauná, consejero Ariac, senador Tadejón Andreac, Languilleac, Arracha Aldeón. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y en este país, en lugar de invertir en dicha potencialidad, se ha hecho más bien todo lo contrario: hundirla a través de 11. Señor ministro, al hacer un diagnóstico de la situación actual en el ámbito educativo, no podemos obviar las respuestas de la comunidad educativa a una ley que todavía está en vigor, la 11. No solo la comunidad educativa, con manifestaciones, paros y huelgas generales, ha manifestado su rechazo a dicha ley, sino que el propio Consejo Escolar del Estado lo ha hecho también. Sumémosle a ello la oposición de algunas comunidades autónomas que han sentido que se ninguneaban sus competencias o que no se les trataba con el respeto necesario, ya que en lugar de coordinar políticas, una y otra vez las trataba como subordinadas. La mayoría de las consejeras que hoy han hablado están de acuerdo y nos han manifestado su pesar, su malestar, por recurrir una y otra vez ante el Tribunal Constitucional por injerencias del Gobierno en competencias propias de las comunidades autónomas. En esta Cámara, en más de una ocasión, hemos hablado de recortes en educación, de reales decretos que habría que drogar, Hemos hablado de abandono de la escuela pública en detrimento de la llamada concertada, que en muchos casos es una privada encubierta a la que no todos los niños y niñas tienen acceso. Nuestro grupo parlamentario ha manifestado, por activa y por pasiva, que damos una escuela de calidad inclusiva, que trabaje a la convivencia, que no se egregue, que sea plural, diversa, que a la hora de matricularse no tenga en cuenta el color, la religión, la lengua, el sexo, que sea rico o pobre. En resumen, ...que estamos con una escuela pública de calidad... ...por eso nos duele en el alma cada aula que se cierra... ...y cada maestra que se despide. La lonce, que ha logrado poner en su contra... ...a toda la comunidad educativa... ...y la gestión de la crisis por parte del partido mayoritario... ...han sumado dos problemas adicionales... ...a nuestro sistema educativo... ...el de los recortes y el del fracaso escolar. Además de todo esto, que es conocido... ...quería decir también... ...que somos uno de los países de la UE... En el que más ha crecido la desigualdad territorial en materia de educación. Por todo ello, nuestro grupo cree y defiende que la verdadera riqueza del Estado es la educación. Y consideramos que hay que comentar la inversión en educación. La necesidad de incrementar de forma progresiva la partida destinada a la educación... ...a lo largo de toda la legislatura hasta alcanzar los 13.700 millones de euros al final de 2020. Consideramos que hay que introducir medidas de mejora en la educación infantil educación de 0 a 6 años, que sea gratuita y universal, la disminución de la ratio de alumnado por aula, con el fin de volver a la situación anterior al 2008, recuperar con carácter urgente los ratios para abrir y cerrar escuelas en el mundo rural, respecto a la formación profesional, ampliar la oferta de formación profesional, la forma, la reforma la formación dual, regular los aspectos docentes y laborales en los convenios de formación en centros de trabajo, respecto a la universidad, no me da tiempo de decir nada, así que no voy a decirlo, entonces, sí quiero apoyar algo. Señor ministro, no queremos un pacto educativo de cúpulas, sino que deseamos un pacto con la comunidad educativa, un pacto que refuerce la educación pública, un pacto que apueste por la educación inclusiva, un pacto que cuida al profesorado, un pacto que apueste por una educación de calidad. Señor ministro, nosotros nos comprometemos a trabajar una educación pública, gratuita inclusiva y de calidad para todos y para todas. Queremos una educación basada en la razón y la libertad que favorezca la inclusión social y promueva la igualdad de oportunidades y la equidad, donde se atienden las dificultades de todo el alumnado, no como la concertada, donde se secreciona al alumnado evitando en lo posible aquellos o aquellas con necesidades educativas especiales o de entornos socialmente desfavorecidos y o conflictivos. Apostamos por con una oferta de centros educativos públicos suficientes que evite la modificación actual. Señor ministro, queremos que la educación sea un servicio público de calidad, no clasista, que promueva la igualdad de oportunidades, que impida que la educación se convierta en un negocio para el sector y congregaciones privadas. Trabajaremos con un sistema educativo en igualdad de condiciones laborales. El, el profesorado pagado con fondos públicos tiene que tener el mismo, el mismo sistema de acceso. Y, desde luego, un sistema educativo que cubra las garantías constitucionales y los derechos humanos, porque se ustedes que hay centros concertados en que a la gente se le puede expulsar por su homosexualidad, por divorciarse o por abortar. Señor ministro, eh, voy a terminar con una pregunta. ¿El pacto educativo que se está trabajando en la subcomisión de educación eh, es para consensuar una ley nueva o es para reformar la Lonce? Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador señor Menach.